Hola, bueno, como dispongo de 30 minutos voy a intentar ser breve. Eh, voy a pasaros una serie de trabajo. Bueno, yo me dedico al arte público, siempre ha sido mi opción desde el principio de mi carrera. Eh, me ha parecido que, que el arte en los espacios públicos, cuando yo empezaba no era lo más no era lo más bonito para un artista, No que eran tiempos del arte por el arte pero a mí siempre me pareció que era lo, lo que nuestra especie fue lo primero que, que hizo, que fue significar su entorno más inmediato, ¿no? de alguna manera eh, estimular su espacio y por, por un sentimiento trascendental de, de él con referente a su escena, ¿no? para mí esto es muy importante. Bueno, la memoria histórica me ha perseguido, no es que yo haya pretendido hacer estos trabajos, pero bueno, la casualidad, ha querido que yo desarrolle varios de ellos, eh, incluso uno que voy a desarrollar eh, en Boston, fuera del tema de la guerra civil, pues con, con un barrio ocupado por, por vietnamitas, ¿no? y que también eh, de alguna manera quieren eh, eh, crear un testimonio, hacer un testimonio de, de, de, de su paso, de sus vicisitudes por la guerra. ¿no? Bueno, voy a empezar a... A pasaros un poquito las obras que algunas de ellas ya conoceréis porque son cercanas y aprovecharé el transcurso de las obras para ir contando un poquito cuáles son mis criterios de actuación y qué es lo que me motiva. ¿no? Bueno, esta es la obra Aterpe. Aterpe está en Archanda y fue un encargo, eh, digamos, del gobierno vasco dentro del programa de la memoria histórica. Aunque el encargo viene de, de un gudari, eh, José Moreno, también de Portualete, como yo, y su, y su insistencia, eh, mandando cartas y escribiendo cartas al director y mandando cartas directamente al gobierno vasco, hizo que este proyecto se desarrollara. Y como va a ocurrir en muchos de mis proyectos, eh, se me pedía una cosa y yo he intentado dar otra. Eh, ya decía Oriol Boigas, con referente a los arquitectos, el arquitecto es aquel... Eh, bueno, todo arquitecto está obligado a dar liebre por gato, ¿no? Muchas veces el cliente, por así decirlo, te pide gato y tú, como artista, de, de, estás en la obligación de, de dar liebre, ¿no? Eh, el encargo aquí venía que yo tenía que hacer un gudari con, con su mosquetón, su icurriña, etcétera, ¿no? Y, vamos, eh, el, el criterio de, de actuación en todas mis obras... Siempre ha sido llevarlo a mi terreno y hacer que la obra de arte cobre un sentido, digamos, público ¿no? y, y, y conectada con su tiempo. No, no te preocupes. Bueno, en mis obras de arte eh, yo procuro... Eh, para mí tiene mucha vinculación el, el lugar. De forma que podríamos decir que las obras que vais a ver a continuación, cuando podamos cargar esto, eh, podemos decir que la escultura para mí y yo tampoco me atrevo mucho a llamar las esculturas, son una especie de dibujos puestos en pie, ¿no? La escultura es aquella que reflexiona sobre sí misma, ¿no? Eh, para mí las esculturas que yo realizo no son más que, son pretextos para estimular, para estimular un espacio, ¿no? Bueno, esta es la obra de Terpe que está en, que está en Archanda. Ese es el día de la inauguración. Eh, la hora terpe es una especie de escudo eh, que sirve para la idea de protección, está muy presente en mi obra y es una especie de escudo que, que es un elemento de la guerra pero es un elemento defensivo, no puede ser agresivo pero en principio tiene esas connotaciones y le calé con una especie de, son una serie de huellas digitales que confluyen en una sola. Es una huella digital a través de la cual tú puedes ver el, el paisaje. El lugar aquí tiene un sentido bastante importante, eh, no solo ya porque, por, por la forma que tengo yo de, de actuar sobre los lugares, sino porque el lugar fue escenario en sí mismo de, estamos hablando de Archanda, de la defensa de, de Bilbao. Aquí vemos la pieza. La pieza en su entorno es un espacio singular, es un balcón. También he querido que la pieza sea transparente y que tenga capacidad de convocar al ser humano. ¿no? Eh, es importante de cara a la eficacia de un trabajo de la memoria histórica que primero, si la memoria histórica se sirve del arte, primero tenemos que ser conscientes de que la pieza tiene que ser una pieza de arte. O sea, no vale un elemento conmemorativo. O sea, muchas veces no vale la placa o la piedra que se pone al uso. ¿no? Porque en este caso estamos llenando de trastos la ciudad y le estamos vaciando del contenido, del mensaje que queremos mandar. Cuando en el proyecto conectan bien... Por un lado, eh, que el artista ha sabido captar el mensaje, que ha salido, eh, que tiene una lectura clara de, de lo que tiene que hacer. El promotor, por así decirlo, la asociación de afectados, las víctimas o quien encargue la obra de arte, eh, está contenta de que esa obra se, se vehiculice adecuadamente a través de, de, una, de, de una obra eficiente, porque eso la, la da perdurabilidad, ¿no? Aquí tenemos la obra. Cómo aparece en el paisaje, cómo se ve, se van truncando, cómo te permite eh, mirar a través de ella. ¿no? Es parte de un escenario. Eh, el ser humano tiene una necesidad, eh, tiene una necesidad de, de, de su lugar. El, el lugar, eh, de alguna manera, es como un metatraje, es como una... ...ultrapiel que nosotros tenemos ¿no? y que nos, que nos acompaña eh, tanto a un nivel eh, mental como un, a un nivel físico. ¿no? no es lo mismo estar en la cárcel que estar en tu espacio, ¿no? en, tu, en tu lugar. Esta es una obra que realicé en Barcelona... Eh, esto está en Vallirana, es un bosque. En, en este bosque solo he traído esta obra, en este bosque he realizado varias obras. Y va a ser un parque de escultura dedicado a la memoria histórica. Se llama Spy, Spy por la no violencia. Pero lo que pasa es que con la aparición de la crisis se quedó truncado en la tercera obra. Bueno, esta fue la primera. Y son una serie de valores humanos escritos en catalán. Yo, como, podéis, como podréis ver, siempre he huido de la imagen imaginaria de, de gestas. De, de ensalzar eh, o idealizar eh, heroicidades o de reivindicar o, o pedir eh, revancha ¿no? Me parece que en las obras de memoria histórica al menos en las contemporáneas no debe haber sitio no debe haber espacio para los verdugos ellos ya escribieron sus tristes páginas y yo creo que el, todo el, el enfoque debe estar dedicado a las víctimas y debe estar dedicado a, a sus valores sin que haya una literalidad. ¿no? Ya en el hecho artístico, cuando uno se acerca a la obra, eh, eh, cada uno, cada, cada persona que experimenta esa obra, ya da ese aporte literario, da ese aporte de contexto. ¿eh? El artista tiene que limitarse, bueno, limitarse, tiene que dar esa propuesta que sea provocadora. Eh, por un lado está la provocación, por otro lado está una especie de amplificación, ¿no? de, de utilización del símbolo. ¿no? Esta obra viene dada también porque ellos, torpemente vamos a decir, iniciaron este proceso con un cartelón en, una, en, un, en otra entrada al bosque y que glosaban estos valores. Entonces yo podía o seguir mi camino y obviarlo y de, de esa manera perder el sentido global de lo que iba a ser el bosque al final y que esa obra quedara como un eh, trasto raro o me lo, la, la incorporé. La cogí, la hice mía, la idea y desarrollé esta puerta. La puerta ya en sí mismo es un símbolo muy poderoso ¿eh? y eh, la calé con los valores en, en hierro. Aquí tenemos en el bosque cómo actúa la puerta, una puerta de importantes dimensiones. Bueno, esta obra está en Sestao, se, se titula Guraso en Echea, y a diferencia de Aterpe, que era una obra que recordaba a los ejércitos y a los milicianos, a los Gudaris, esta obra, mmm, el promotor, es la Asociación de Represaliados del Franquismo. Entonces, hablamos ya de la pérdida de libertades, de la represión, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre intento buscar un mínimo común múltiplo, ¿no? Eh, destilar la idea para que, quedarme con algo esencial y a través de eso, pues, dije, bueno, pérdida de libertades, pérdida del Parlamento, ¿no? O sea, el... el la, la, la censura, yo pensé en la censura, en, en la, la violencia, en las manifestaciones, eh, parte de aquello, yo, yo soy del 61, también lo, lo, lo he vivido. ¿no? Y eh, entonces eh, acudí a un símbolo, al símbolo de, de nuestro, del Parlamento, no ya el árbol de Guernica, sino todos aquellos árboles viejos entornos al cual se reunía el clan de mayores para determinar, no ya aspectos importantes, sino que eh, si fulano había movido un mojón o cuando tocaba el riego a fulano o, o si está bien que pasten las vacas de tal o qué hacemos con la iglesia, cosas de estas. no eh, El árbol para nosotros tiene un símbolo de libertad, estamos en Guernica, y entonces yo eh, pues hice un roble abatido. ¿no? También buscando toda la expresión y toda la carga emocional que pueda a través del empleo de la luz, de, de la transparencia, o sea, llevándolo a, a mi terreno. Es importante que los trabajos de, de arte en la memoria histórica el artista los lleve a, a su propio terreno porque así tienen más garantía de, de, de, de éxito. Y esto es importante, o sea, el, el hecho de eh, reivindicar un espacio digno para el trabajo de arte en la memoria histórica es importante. En este caso, por ejemplo, yo podía o pretendían que yo utilizara un parterre por ahí. Nos, normalmente nos encontramos este tipo de obras en, en, en un jardín, en, en lugares dignos, pero... De alguna manera no protagónicos, porque parece como que es un género menor o es un género que tiene que ser con el, eh, el ayuntamiento es condescendiente con él, ¿no? Porque es como una, es como una reparación, ¿no? No, pues el artista tiene que reivindicar un lugar protagónico. Entonces, para ello, tiene que eh, darle una entidad de obra de arte importante para la ciudad, que además, Lleva esa mochila, lleva esa carga emocional. ¿eh? Es el testimonio de, de la memoria. Aquí tenemos la obra. Es una obra que yo la quiero mucho. Yo vivo al otro lado del paseo. Esto está en Sestau. Por supuesto, siguiendo criterios de ordenación urbana de cara a la ciudad del futuro. Eh, esta obra está pensada en lo que era entonces el desarrollo de Sestau, por la ría, y porque esto es importante. Las obras de, de, arte, eh, de arte para la memoria muchas veces eh, por esa condescendencia, ese digamos, paternalismo por parte de, de las entidades de, de los ayuntamientos, eh, se coloca como diciendo bueno hay que ponerlo por aquí. No, no, no. Estas obras están sujetas, son no, arte público y tienen que estar sujetas también a las regulaciones eh, municipales, porque hay que seguir criterios generales y hay que pensar que estas obras tienen que, que permanecer en la memoria, pero permanecer realmente, no como todas esas obras de arte también dedicadas a la memoria de tiempos pasados que ahora no son más que perchas para las palomas, objetos que nos, eh, que nos acompañan de forma ausente, ¿no? Esta es una obra, Sutik que no es un encargo directo de ninguna entidad para la memoria histórica, pero que yo me lo autoencargué en ese sentido. Esto es un parque de esculturas que se ha creado sin mucho orden en La Arboleda. y En La Arboleda yo encontré un paisaje absolutamente dramático, si lo habéis visitado, pues esos lagos artificiales son el producto de la explotación de la minería. Esa explotación fue la que nos dio la riqueza y la que nos tiene hoy en la posición que nos encontramos. O sea, todos comimos y vivimos de, de esa sobreexplotación. Hoy en día no se hubieran permitido con las regulaciones actuales una explotación similar. Y es la propia naturaleza con el paso del tiempo que se ha ido adueñando ese espacio y hoy lo encontramos como un espacio brutal, pero a la vez bello y hermoso. Bueno, pues yo... Eh, hice una especie de chimenea, una torre bastante silenciosa pese a sus dimensiones, no quería que estéticamente fuera muy expresiva y eh, la calé con el poema de Gabriel Aresti, Defenderé la casa de mi padre. ¿Eh? Aquí tenemos la pieza. Bueno, este es un encargo de la CNT. Yo conocí a la gente de la CNT involucrada en el proyecto de Aterpe. Eh, resultaron ser una gente muy comprometida, muy trabajadora, siempre colaborando, siempre optimistas. Y a mí fue una gente que me, me caló mucho. ¿no? Y me llamaron en Barcelona para el fosar. Este es el fosar de la Pedrera. Aquí enfrente está el mausoleo a Compans. Y teníamos el proyecto: era eh, crear una lápida en recuerdo a las eh, cientos de personas que murieron ahí fusiladas. Y según les fusilaban, les enterraban ahí en el sitio. Este era el proyecto inicial: que es una especie de lápida transitable. Y el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Barcelona, que sí tiene un comité de arte público. Eh, estuvo poniendo bastantes pegas al proyecto en ese sentido. Yo creo que en realidad lo que le ponía pegas eran, eran a ellos. Eh, parte de ellos estaban dentro del ayuntamiento y bueno hubo una serie de luchas que fue un poco ajena a mí. Y yo tuve que modificar, ves, es una especie de lápida por la que tú pasas también, no y a la vez servía, servía de losa eh, para de alguna manera dignificar esos enterramientos. El impacto era mínimo, pero bueno, ellos eh, no esgrimieron criterios muy claros. Pero al final, eh, nos dieron otro espacio absolutamente cercano. Esto es encima de, del mausoleo de Compines. Y entonces yo opté por crear un pequeño ciprés truncado, ¿no? Con desmochado, o sea, sin posibilidad de crecimiento más para arriba. Lleva una inscripción. Es importante también, eh, en la conclusión de las obras, eh, generalmente hay una, una inauguración, que es un acto público, que es un acto con repercusión mediática, y que si no sirve como reparación, sirve de alguna manera como reconocimiento. Y, y sirve para que todos esos milicianos y toda esa gente ya anciana, de alguna manera, se sientan mmm, compensados. ¿eh? Compensados porque es un poquito como el final de una lucha. ¿no? Muchas veces estas esculturas han supuesto una lucha, ¿eh? una lucha para, para que se den los permisos, para, para llegar a acuerdos. Yo, por mi parte, siempre en las temáticas he procurado en mantener un tono adecuado un tono alejado de, de la controversia en sentido que voy hacia valores human, humanos universales eh, donde pueda haber consenso y donde nadie se sienta eh, herido. Como ya he dicho, creo que los verdugos ya tuvieron su momento y no me parece que la obra de arte deba de, de significarlos. Por otro lado, en arte muchas veces lo que no significas, lo que no pones de manifiesto, Precisamente por esa ausencia de presencia, cobra una presencia real. ¿no? Bueno, esta es una obra que yo la tengo mucho cariño porque es una obra que surgió como muy espontánea. ¿no? Esto es un certamen internacional de escultura por la memoria histórica que lanzó el Ayuntamiento de Donostia. Y yo en aquel entonces... Eh, estaba pensando, eh, reflexionando sobre la memoria histórica, estaba pensando en eh, que me llaman mucho la atención las losas, eh, estos grandes muros de piedra labrada que en Estados Unidos se hacen con todos los soldados en cada pueblo, ¿no? Me llama mucho la atención los listados, ¿no? Tú cuando ves un listado, y listado de gente, pues, que, que ha muerto en batalla o que ha sido fusilado, pues tiene una carga que yo encuentro muy, muy dramática, ¿no? Y a mí me hubiera gustado eh, crear una obra con todos los nombres, ¿no? O sea, marcar, o sea, nombrar, que es algo como muy dramático, ¿no? Es casi tan dramático como una hoja en blanco antes de, de aproximar el lápiz. Es algo tremendo, ¿no? El nombrar a cada una de las personas que murieron. Esto es imposible y aunque fuera posible iba a cometer errores. Entonces, ante esa imposibilidad... Lo que sí podía era nombrar aquellos años. No podía nombrar las personas, pero sí nombrar aquellos años. Esta obra, Urtea y Etan, es eso, es eh, el nombrar aquellos años. ¿Y dónde acaba? Yo mmm, no sabía, o sea, me encontré ahí con una duda. En el 1975 debió, debiera de haber acabado todo. Pero yo puse unos puntos suspensivos, ¿no? Porque ya... Precisamente en esos años, eh, la gente de mi edad, pues, tuvimos algún activismo político y sufrimos la, la represión. Es una obra no muy grande, pero que está en un lugar, en fin, muy bonito, en el Palacio Ayete. Ahí veis un ramo de flores, esta es otra de las cosas que que singulariza estas obras, ¿no? que son conmemorativas y que mucha gente eh, las utiliza eh, como soporte para su expresión de conmemoración ¿no? y de recuerdo. Este es el lado ciego de la obra, eh, con una puerta entreabierta, pero que tú no puedes pasar. Es como cuando tienes un accidente y pierdes una pierna. ¿no? Puedes recuperarte, puedes seguir con tu vida, pero las cosas ya no son iguales. Era un poco esa idea. Y la quiero mucho porque esta sí es una escultura, a diferencia de otras esculturas mías que pudieran no ser esculturas. Bueno, esta obra la he traído, eh, es una obra que no se ha hecho, que es un proyecto que está en marcha y no se ha hecho por cuestiones monetarias. Esto es un colectivo de Portualete, Oroitus, que está promoviendo, me ha involucrado en la creación de una obra de, por la memoria histórica y yo como entiendo que ya eh, la memoria histórica, al menos en lo referente a la guerra civil, eh, por lo menos yo que ya he hecho varias obras, debiera de, de concluir ya... Eh, o yo debiera concluir en, con ello, yo le quise dar una vuelta más y llevarlo más a un terreno universal, ¿no? o sea, pensar en toda la gente que nos pueda visitar no ya nosotros como testigos de, eh, de la historia reciente sino toda esta gente que nos pueda visitar del extranjero y tal, que, que también encontraran en, en la obra eh, pues la, Europa tiene también mucho trabajo con la memoria histórica, ¿no? y que encontrar en la obra un valor universal de, de máximo alcance. Entonces, crea una especie de faro, una especie de, de cortina vegetal, orgánica, con unos renglones ascendentes, donde una vez más he ido a buscar el mínimo común múltiplo en la esencia de, de, del asunto, y he dicho, bueno, el principio de toda eh, controversia, de toda disputa, lo podría poner en blanco o negro los opuestos, ¿no? Entonces he dicho, bueno, pues, puestos ya a, a focalizar más eh, la disputa sobre la opinión, ¿no? El sí y el no. Y aquí tenemos las voces sí y no en todos los idiomas que he sido capaz de recopilar. Si falta algún idioma, sinceramente no me preocupa, porque el símbolo, el simbolismo de lo que quiero eh, manifestar está ahí, ¿no? Eso sería el fotomontaje. Esta es una de las vistas de la pieza. Yo intento que las obras que he hecho por la memoria y historia tengan un valor artístico por sí, en sí mismo. ¿no? Esto es un respeto hacia, hacia el tema en sí, porque de alguna manera garantizo que tenga valores, que tenga intereses independientemente de, del tema que representan. Esto es bueno para el tema, es bueno para el recuerdo, es bueno para la ciudad y desde luego es bueno para el artista, ¿no? porque es una oportunidad más. La ciudad también debe entender eh, el proyecto, de eh, un proyecto de obra, por, de trabajo por la memoria, como una oportunidad más de enriquecer el patrimonio artístico. O sea, no podemos desaprovechar recursos. ¿Eh? y el hecho de, de tener la, la ocasión de una nueva escultura, de una nueva obra de arte, eh, es parte de nuestro patrimonio, y debe ser entendido como tal. Y no me he resistido a traer esta obra, que no tiene nada que ver con la guerra civil, pero que esto es un, es un concurso internacional de arte que he ganado hace dos años, ...y que está en proceso de realización. Es en Boston, en Cornersfield, muy cerca del MIT, en, Har en Harvard. Y es una comunidad eh, vietnamita que es la dominante de un asentamiento de los primeros de Boston... ...que primero estuvieron los irlandeses y ahora está la comunidad vietnamita, ahora está en una posición de prosperidad y ellos crearon un proyecto, el Freedom Project, que es este, y lanzaron un concurso internacional de, de arte. Yo, mi idea era traerles, bueno, ellos eh, querían de alguna manera conmemorar eh, cómo los vietnamitas, buscando la libertad, alcanzaron Estados Unidos, se asentaron, etcétera, etcétera. Y yo lo que hice fue traerles un cachito de su hogar, me fui a un icono de ellos, que es Halonbay, eh, y cogí esa idea. Y con la palabra libertad, lo que hice fue crear, o sea, eh, crear también una especie de recorrido en renglones eh, con la palabra libertad en todos los idiomas que he sido capaz. El proyecto resultó ganador en rojo, nada de lo que aparece en el proyecto es ajeno, incluso la propia curvatura es una vista en globo que cogí desde Google Earth del propio trazado de la zona del parque donde se iba a ubicar y yo reproduje aquello que se daba en la estructura en macro, lo reproduje en pequeño y al final eh, esta es la pieza que resultó ganadora, es una pieza que es una especie de laberinto que disuelve energías que tiene su puerta, que tiene eh, las rocas de Halombay, y ellos me pidieron por favor que eh, si podía considerar el cambio del color, porque el rojo, que yo me inspiré en el rojo como un color dentro de la cultura china como de benéfico, de regalo, etc., eh, a ver si podía cambiarlo porque para ellos el rojo era el color del comunismo, de en fin, de la barbarie, de todo el tinglado este. ¿no? Y bueno, pues mm. tenía muchas ganas por un proyecto que se quedó Truncado en Sao Paulo de hacer una pieza amarilla, su bandera es amarilla, y al final el trabajo será así. ¿eh? Cuando empecemos, empezaremos este año que viene, el trabajo va a ser en amarillo. Y esto es un poco un recorrido por encima de cuál es mi, mi experiencia eh, con la escultura pública en el espacio urbano. ¿no? Y bueno, pues esto es, es un poquito todo.